¿A quién se lo ocurrió eso? <risa> Muchísimas gracias. A mí, porque en, yo estoy en una cátedra en primer año de la Facultad de Trabajo Social. Y es una cátedra donde vamos trabajando, <coughs> es historiografía. Y nuestra intención es justamente trabajar y recuperar las luchas este, del pueblo argentino, no. de los distintos actores, no. y entender la historia junto con la política no. este, como una dinámica en donde el conflicto es permanente y se va resolviendo y va este, siendo un motorcito que es el motor de la historia no. en todo caso. Y que hoy lo que somos y cómo estamos tiene que ver con ese pasado que es presente y que a la vez va a ser el futuro, como decimos. Doctor, sí, sí. esta es la resolución del Consejo Superior, ah, que lo a Doctor Honoris Causa, qué Hermoso para nuestra universidad. Así que qué hermoso. nos alegramos mucho de estar acá con usted. Y el, este es el diploma que le entrega la decana. Ustedes ¿Sí? no saben la emoción que viene. <risa> bueno. Acá tiene el diploma de diploma. Es increíble, una más. <risa> Preciosa. <risa> bueno, no está, bueno, no está para... Niños, mi emoción, mi emoción profunda. Muchísimas gracias, querida. Qué hermoso, qué hermoso. Lo voy a poner en un lugar, en el mejor lugar de la casa. No es ya, no el lugar, pero. No, bueno, pero, pero sí, qué hermoso, querido. Este es el, sí. el libro de honor de la universidad. Uy, han elegido mucho. Tenemos tres hojas escritas suyas. ¿Eh? Entonces, Tres hojas escritas tenemos sobre usted. ¿Ah, sí? Después se la van a leer. Se la van a leer. Está en la carpetita que también le entregaron. Muy bien. Es la resolución por la cual bien. el Consejo Superior de la bien. Universidad sí. le otorga este bien. título. ¿Quieres? La emoción, la emoción más profunda. Solamente le puedo escribir esas cosas, pero yo voy a redactar todo un escrito sobre esto. ¿Eh? Una especie de tesis universitaria. sobre lo que sentí y lo que tiene que significar un, un premio así. Y después se los voy a mandar. ¿Me entienden? Pero hoy, perdónenme. Estoy muy, estoy muy viejo. Sí. Me siento importante ahora.